Guillermina Jiménez Chaboya, Salamanca, Guanajuato, 16 de agosto de 1930, conocida artísticamente como Flor Silvestre, es una cantante y actriz mexicana con más de 70 años de carrera en la música el cine, la radio, la televisión y el teatro. Famosa por su melodiosa voz y particular estilo interpretativo, de ahí los apodos de la sentimental y la voz que acaricia, la Silvestre es una de las intérpretes femeninas más emblemáticas de la música mexicana dentro de los géneros de la ranchera, el bolero, el bolero ranchero, el huapango, con más de 300 grabaciones en tres sellos discográficos, Colombia, RCA, Víctor y Musar. En 1945 era anunciada como el alma de la canción ranchera y en 1950 años en que él logró su consagración era reconocida como la reina de la canción mexicana. En 1950 grabó en Colombia sus primeros éxitos, entre ellos Imposible Olvidarte, Que Dios Te Perdone, Dolor de Ausencia, Pobre Corazón, Viejo Nopal, Guadalajara y Adoro a Mi Tierra. Con Muzar grabó un vasto repertorio de éxitos, Cielo Rojo, Renunciación, Gracias, Cariño Santo, Mi destino fue Quererte, Mi casita de paja, Toda una vida, Amar y Vivir, Gaviota Traidora, El Mar y la Esperanza, Celosa, Vámonos, Cachito de mi vida, Miel Amarga, Perdámonos, Tres días, No vuelvo a amar, Las noches las hago días, Estrellita Marinera y La Basurita, entre otros. Sus sencillos lograron escalar listas de popularidad como México México seller de Cat Box y Latin American Single Hit Pay de Record Worlds. Ha cantado en estaciones de radio, obras teatrales, películas y programas televisivos y por más de 40 años demostró sus habilidades como amazona en el espectáculo ecuestre es su marido, el también cantante y actor mexicano Antonio Aguilar. Los Silvestre participó en más de 70 películas a lo largo de 40 años. Bella y escultural, destacó en el cine como figura estelar de la época de oro. Hizo su debut como actriz en la película Primero soy mexicano, 1950, dirigida y protagonizada por Joaquín Pardavé, A todo lado, de grandes comediantes cantinflas, en El Bolero Raquel, 1957. Tintán en Paso a la Juventud 1958 y Escuela de Verano 1959, Resortes en El Gran Pillo 1960 y Viruto y Capulina en Dos Locos en Escena 1960. Trabajó con el reconocido cineasta mexicano Ismael Rodríguez en las películas La Cucaracha 1959 y Animas Trujano 1962. Esta última estuvo nominada al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa. También fue la protagonista e intérprete de la historieta La Llanera Vengadora. En 2013, la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México la agardonó con La Diosa de Plata Especial por la trayectoria. Guillermina Jiménez Chaboya nació el 16 de agosto de 1930 en Salamanca, ciudad y municipio del centro céntrico estado mexicano de Guanajuato, en la región conocida como El Bajío. Sus padres fueron Don Jesús Jiménez Cervantes, falleció antes de 1993. carnicero de oficio y Doña María de Jesús Chaboya Peña, fallecida el 5 de septiembre de 1993, de quienes heredó el talento vocal y el gusto por el canto. Sus abuelos maternos fueron Don Felipe Chaboya y Doña Inés Peña. es la tercera de siete hermanos. Antes de ella había nacido Francisco Pacho y Raquel, y después de ella nacieron Enriqueta, La Pieta Linda, con quien formó el dueto de las flores, José Luis, María de la Luz, Mari, también cantante, y Arturo.